Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos con Fire Emblem Awakening Creo que estamos en el episodio 6, creo Vamos a seguir con la aventura, continuamos eh, Aquí, aunque parece que no haya guardado Como ven, tengo más horas en el de Ersa que en el normal Este lo voy a dejar de lado, vamos a ir a, a ahí, a lo que venga Nada, al final que viene aquí A Fuerte Distante y ya vieron que en el episodio anterior, pues, hubo un epic fail que no conseguí ganar. Y al mismo tiempo tampoco conseguí a Donel. Pero, luego lo volví a jugar y sí que conseguí a Donel. Vale, entonces ahora tengo a Donel, que se puede usar en el grupo, aunque no creo que me guste mucho. He comprado también curas para eh, poder utilizarlas con Lisa, como me dijo Rute X. Me dice, no te olvides de comprar más curaciones para Lisa. Y las compré. Así que mmm, podemos ir al siguiente, que es al Coliseo de Regna Ferox. Y aquí podríamos seguir con la aventura con la historia. Eh, me dice que sería útil emparejar a Kron con ERSA o con Sumia para aumentar la velocidad. Y que pueda hacer ataques dobles contra tipos con hacha. Entonces, como me dijo también al mismo tiempo, que Consumia Sumia no porque se terminarán cazando, será que tengo que combinar a Crom y Epsa. Eh, ¿Qué más? Sí, al final si uso a Donel... Ah, me aconsejó para el capítulo anterior que si hubiese utilizado a Donel y lo hubiera agrupado con Stal o con Kelam, podría aumentar la fuerza y la defensa, de esa manera iba debilitando a los enemigos, eh, y claro, dejaba Donel para dar el golpe final. Entonces vamos a seguir con, eh, con el coliseo de Resnaferox. Y vamos a ver qué es lo que pasa. No he hecho que hablen ni nada, pero bueno, vamos a ver el capítulo. <coughs> Príncipe Kron, aguardad aquí mientras voy a buscar a Khan, al Khan. Good. Está bien. A lo mejor se te hace une al grupo. ¿No está aquí el Khan? Apuesto que está entrenando. Los canes de Ferox eh, anteponen la lucha a la política. Mejor dicho, luchar es su forma de hacer política. Un guerrero gobernante, ¿eh? Me lo imagino perfectamente. Un tipo enorme, una montaña de músculos con el pecho velludo. ¿Eso cree? Qué interesante. Continúa, por favor, continúa. Oh, que es una mujer. Es Flavia. Anda. ¿Eres el... o sea... ¿tú eres el Khan? Exactamente. Sí. Soy uno de ellos, el Candeleste. del Este. Me llamo Flavia. Te pido perdón por el malentendido de la frontera, Príncipe Kron. Bienvenido a Reino Ferox. Gracias. Muchas gracias. Olvidemos lo que ha pasado antes. ¿Es cierto que han saqueado pueblos en fronterizo en nombre de Ilice? Right. Esos perros impostores son ple... plegianos. No sé qué es eso. Hallamos documentos comprometedores en el cadáver de uno de sus capitanes. Por algún motivo, a Plegia le interesa sembrar la discordia entre nuestro reino. Ah, Plegianos, porque son de Plegia. Vale. Maldita sea Plegia. Lo siento, Alteza. El tono de mis palabras ha sido de indecoroso. ¿Mm? Ja. Malditos sean los Plegianos y el protocolo. En, fer en Ferox hablamos sin tapujo. Entonces será mejor que tengas una pequeña charla con tu condenada guardia <risas> Ese es el espíritu, me cae bien Sé que te trae, sé que... Sé que te trae por aquí, príncipe Desgraciadamente no puedo ofrecerte tropas ¿Cómo? ¿Por qué? No estoy autorizada para ello ¿Perdón? Quizá lo he entendido mal, pero ¿acaso no eres el kan? Como dije, soy uno de los canes. En Ferox, los canes del Este y el Oeste disputan un torneo cada ciertos años. El vencedor asume la soberanía de ambos reinos. Es decir, el campeón tiene la última palabra en cuanto a posibles alianzas. El último ganador fue el can del Oeste, así que... Así que no recibiremos ayuda, ¿no? No... No si te rindes tan fácilmente. El próximo torneo tendrá lugar muy pronto y yo necesito un campeón. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Listen. El Capitán de la Guardia Fronteriza me ha dicho que los custodios sois muy buenos. Quizás os interesaría representar al Este en el próximo torneo. Si me otorgáis el poder de vuestra, con vuestra victoria, sellaré la alianza. Really? ¿Pensaba que Ilyse no tenía caída, cabida en, los, en las tradiciones de Reina Ferox? <risa> <risa> <risa> Nada de eso. Los canes no nos ma no, no manchamos las manos. Elegimos a nuestros representantes. De lo contrario, nuestras tierras estarían llenas de canes muertos y de, sangre, de y sangre noble. Tampoco queremos que nuestros familiares y amigos luchen por nosotros. Por eso decidimos que en el torneo solo combatieran forasteros. Aunque, que yo sepa, hasta ahora ninguno ha pertenecido a una casa real extranjera. En fin, la decisión está en tus manos. No tenemos más opción, Candeleste. Mi pueblo está desesperado. Plegia ataca sin piedad y ahora también nos enfrentamos a los resurrectos. Si, lucha, si luchar por, para ti es el modo más rápido de forjar una alianza, vayamos a las armas. <risa> Me cae bien, Príncipe. Chrome, espero que sobrevivas al torneo. Acompáñame, te enseñaré dónde se va a celebrar. Te advierto que, es un, que un espadachín muy diestro representa al can del oeste. Que su derrota sirva para, para paliar las necesidades de Elise. Así se habla, bueno. Ahora. A ver si la espada se te da tan bien como las palabras uh. Vamos a conversar Elsa y Sully quieren conversar Pues nada, vamos a hablar Oh, demonios Venga, Sully, espabila Sully, hey. murmurabas algo? ¿Por qué te estás sujetando el costado así? No pasa nada, estoy bien, déjame en paz Bueno, parece que estés muy bien ¿Dónde está la herida, verdad? No, es que he ganado peso y he perdido masa muscular. ¿Te lo puedes creer? Estamos en medio de una guerra y yo engordando. Ah, ¿sí? Pues yo te veo estupenda, como siempre. Pues te tendrás que fijar más. Vaya, vaya, no conocía esa faceta tuya. ¿De qué demonios estás hablando? A ver, yo esperaba que eras... Yo pensaba que eras de ese tipo de persona que no se preocupa por, por la figura. Uf, es más, tonta con un zapato esto no tiene nada que ver con el físico Sino con la masa muscular ¿Te enteras? Y eso sí se va a notar en los combates mm, Me harán picadillo Sorry. Ay, quiero decir Sí, sí, tienes razón Pero no me hagas daño, por favor no. ¿Qué? ¿Pero por qué demonios iba yo a hacerte daño? Oh. Eh, No sé, pero bueno Si tanto te preocupa estar en forma Prueba esto ¿Mm? Buah, huele a rayos ¿Qué es esto? Parece no sé qué Bueno, en realidad son unas algas poco comunes, las compré en el pueblo El tendedero dijo que tenían un alto contenido en fibra Luego repitió de nuevo la palabra alto Y se puso a canturrear y bailar Sí que era un tipo raro mm, Pero es un poco arriesgado uh... Bueno, tú no eras una mujer valiente right. Ah, ¿me estás retando? Ya verás, trae acá yeah. Estupendo, porque últimamente he engordado un poco y quería perder peso Pero no me atreví a probar, el... quiero decir No he tenido tiempo para probarla se te ha ido la mano con los pasteles, ¿eh? Muy bien, Elsa. Veamos quién se pone en forma antes. Bien. <ríe> ok. Perfecto. A ver, ¿a quiénes me llevo yo? Unidades. Mira. 4, 4, 4, 5, 5, 8. 4, 6. Quiero llevarme a Kellam. no es que sirva de mucho. A ver, primero, gestionar, optimizar, sí. Uy, hay unos que tienen muchas cosas como Zully. Y cosas que no van a hacer falta. Yo quiero que Zully tenga unas abalinas. si sí, ella va a usar la lanza de hierro. Mira. Vale. A ver, vamos, solo puedo llevar 6. Tengo que elegir que 6, mira. Donel... Mira, Kellan siempre viene muy bien. Bike no es que están. Zully y Virion siempre quieren... Yo quiero que estos tres siempre vayan. Virion y Zully están al 4. Y Bike también está al 4, pero Kellan no. Que la al... Está, está, está, mu está mucho mejor. Pero tiene poca vida. En comparación con, con Bike. Sin embargo, a Bike le dan... Pal pelo y mucho más Es que quiero llevar a Sumi Quiero tener un pedazo A ver Lanza Arco, espada Magia, curar Hacha Y este tiene abalines Entonces estoy entre usar El hacha o las abalines Nada valoración 36 que tiene mala valoración. Mira, Sumia tiene 53. Vamos a llevar a Sumia Mira. y vamos a gestionar, optimizar. Sí. Sum Sumia es una caballero pegaso, es que tiene poca vida. ¡No me compensa! Y tiene dos debilidades. Mira. Esta tiene debilidad. Con los caballos. 4, valoración 53, Valoración 36. Es que Frederick Jinete pesado. Jinete Luchador Infantería pesada. Caballero pegaso. Bueno, rescatar. ¿Para qué sirve rescatar? Desplaza a un aliado distante a una casilla adyacente. ¿Mm? Ok, venga, vamos a probar con esto. Vamos a luchar. Y que sea lo que Dios quiera. Comienza la batalla. Sí. Chrome, mira. Hmm. Sí, ya lo he visto. Hey. Mars, quiero preguntarte algo antes de empezar. Hmm. Bueno, de acuerdo. Nuestras espadas hablarán por nosotros. Where did you get that? There's no way. Tell me, who taught you to fight like that? Para ganar pensa a todo, eh, todos los tal. Tengo... Mars es un espadachín extraordinario y sus hombres son muy poderosos. Debemos mantener la distancia. Dice, zona de peligro. Selecciona un enemigo y pulsa el botón A para ver su área de ataque. Pulsa o pulsa el botón X para ver el área de ataque de todos tus, en tus enemigos a la vez. Ok. Vamos a empezar con este señor, es un hacha Espada gana hacha, lanza gana hacha Vamos aquí Y esperamos Siempre tengo un poco de después de las sesiones oficiales y estoy como un toro Mejora su dominio del arma a este señor lo ponemos aquí. Esperamos. Vamos a ir todos para acá. Vamos a esperar a ver qué hace. Viene al ataque de ella. Clase 10 de daño. Ella hace 12. Y el otro no ataca. Bobilín. Dios mío. Se está pelotonando mucha gente. A ver. Ella para aquí. Y cura. Ahí estamos. Vale. Sumi aquí. No, me da miedo. <ríe> Sumi está ahora mismo en una zona donde nadie la puede atacar. Aquí tiene un hacha. Vamos a, a agrupar. está mal, pero me, me queda que aprender. No. <ríe> Ay, Dios mío. Aquí. el enemigo y aquí el ataque de Kron y Elsa Kron recibe 7, ataca con 14 y otros 14 bien Kron es el único que sube experiencia Elsa no la maga va a atacar al arquero y de cerca para que el arquero no contraataque muy bien Puños. Pues sabes qué te digo Que la maga se va a cagar en la perra Primero Ella aquí y que cure No Ella aquí que cure El arquero El arquero Aquí puede atacar Sí. Bueno, lo que creo que ahí le puede hacer magia sí bueno no pasa nada y Sumia viene aquí y ataca aquí este es un poco de nivel ¡Al fin! ¡Empiezo a destacar en algo! Para que sea uno, ¿no? Consigo trueno. Vale. Separar. Aquí. No puedo hacer nada. Y esta... Se va a atacar a Kron Tómalo ahí Sin daño Cuidadín con los que vienen Cuidadín Perfecto Y vamos a hacer una cosa Primero, así Atacamos a esta Vamos a atacar al mago Dos, siete Recibo dos ah. Debería cargarme a este mucho y él sí que ataca fuerte me ataca dos veces con la falcha que nunca se rompe y no sube un nivel podría hacer hachas lanza gana hacha Uf, pero es que Sumia tiene poquísimo A ver Este aquí ataca Aquí no ataca Aquí ataca Jeje, falla A ver si cambiando dejamos intentarlo <tose> ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! falla y dos muy bien Sumia si sí se hace Pero aquí ya no hay nadie más y esta señora, la mando para acá a a este 8 y 7, se lo carga muy bien, Zully turno del enemigo, que va por Chrome Vamos a atacar Al mago Golpe 10 13 se carga al mago muy bien. Yo quería. Uh, Chrome sube nivel C. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter a esa aquí. Aún no. Vamos a meter al arquero aquí. Quita 5... Quita cuatro Quita 5... Y ahora vamos a meter a Elsa... Aquí... Ataque... Bien... Ya... Yeah. Sube poco... Consigo una poción... Tres pociones... Ay, vamos a ver Vamos a venir aquí Y curamos a Este Y a esta señora La metemos aquí ¡No! Capullo. A ver... <ríe> Ella no se puede autocurar Así que... Vamos a hacer que cure a otro A Kron... La pongo aquí con eso. Y elsa que venga aquí y que ataque al señor. Vamos a quitar a esta... A un lado. Esta tiene varias pociones. Vamos a hacer que use una de ellas. Ay, pero yo quería que lo usaras con ella. Qué mal. Um, si pongo esta aquí. Listo? Toma, uno menos ¿Y sube de nivel? Uy, casi Tengo que llegar aquí Y ella no es la que va a llegar A ver, primero y papá, Separar. lo voy a pasar en cámara rápida A Elsa la ponemos para aquí. Fin. Venimos con ella para aquí y curamos a Chrome. Vamos a ver cómo sería esto. Buah. Ya casi aquí, aquí. Objeto. he estado repasando tácticas no dejaré que ningún camarada muera en combate su presencia sube 16 turno del enemigo que va directo a por sumia luchemos con honor y que gane el mejor uh -huh. 15 del golpe 15 del golpazo. Espero aquí. Ven aquí, y cura a Asumi. Ya la vamos todos a una, ¿eh? Lisa sube al 10. Aprende habilidad manos curativas. Bien. A ver. Primero. Esta que venga para aquí y que ataque. Zule ataca. Ataca para acá. 8. vente aquí y ataca. Yo creo que ya está. ¿Quién es tu padre? Yo soy tu padre. Ya he hablado suficiente por hoy, Alteza. ¿Ah, sí? Lisa, te debe la vida y por ello tienes mi gratitud. Pero dentro de estos muros sirvo al Khan del Este y a los intereses de Ilise. No te prometo rendir mi espada, pero juro no deshonrarte. ¡Cuánta arrogancia! No me lo esperaba. Ahora veremos quién deshonra a quién. ¡Venga, venga! ¡Kron, cárgatelo! ¡Bien! Impresionante, aunque no me sorprende. ¡Uy! Siento que ahora mi fuerza es mayor. Fase superada, Elsa y Chrome. son los mejores, son los AC. Has luchado magníficamente, tienes todos mis respetos, y yendo al grano tienes tu alianza. Proporcionaré a Ilysset los soldados que necesite. ¿En serio? Gracias, Candeleste. Gracias a ti. Ya iba siendo hora de que me tocase asumir todo el poder. Vamos, mis nuevos amigos. Estoy... Esto hay que celebrarlo. <coughs> ¿Y Marth no se me une al equipo? ¿Tú quién eres? El candelo este. Basilio. Va. Flavia siempre tiene excusas para dar una fiesta. Disculpa, ¿nos conocemos? Yo soy Basilio, el candelo este al que acabas de derrocar. Eres bueno con la espada, chico. Creía que había elegido al hombre más fuerte. Pues ¿sabes algo sobre él? Sí. ¿Te refieres a Mars? Va, es un mercenario con aire de grandeza. Solo sé que apareció una noche y dejó fuera de combate a mi mejor luchador. Fue amor a primera vista. Y eso, que ya yo estoy viejo para esas cosas. Ja. El caso es que se ha ido se ha desvanecido en, en cuanto ha acabado el torneo. Ese oh. Mars es todo un misterio, ¿eh? ¿Eh? Mm. Me parece a mí que ese Mars tiene una miradora por aquí. ¿Qué? <tose> nada, nada. Solo que, bueno, el chico no está mal, ¿no? Va, hey. tú sí que estás mal. <risas> Uy, calma hermano, era una broma. Mis señores, si, está si esta fascinante charla ha acabado... Os recomendaría que partiéramos La Venerable nos espera Y sin duda Se congratulará por nuestra nueva alianza sí. Tiene razón Frederick Como siempre Qué pesado pelonazo Un momento chico Antes de que te vayas tengo un pequeño secreto para ti Lonsuk este es long su antiguo campeón la verdad es que no es muy hablador pero como espadachín no tiene precio en mi opinión es tan bueno como Mars. sinceramente no sé cómo ese chico se lo pudo ventilar con tanta facilidad más lo venció vaya con lo grande y fuerte que parece aparta mujer oye ¿qué te yo yo <risa> Digamos que las mujeres son lo único que pone nervioso a Lonsu. Por lo demás, es un hacha. Yo creo que tiene madera de can. Considéralo como una contribución de Ferox del Oeste a la causa de License. ¿Mm? ¿Estás seguro? Right. Sí, hombre, sí. Ahora te pertenece. Listen. ¿Tienes alguna objeción, Lonsu? Right. En las órdenes, yo las ejecuto. Creo que nuestras funciones están bien claras. Mm, vale. Bienvenido a bordo. Guardamos la partida que les ha parecido, espero que les haya gustado, si es así denle like Ryutei X por favor, dame tu opinión al respecto a ver si voy mejorando Y esto va para adelante porque vamos que el juego para mí está siendo súper difícil Espero que les haya gustado como les dije, si es así dale like aquí abajo Si todavía no estás suscrito puedes suscribirte a mi canal y ver este tipo de juegos Otro tipo de juegos y por supuesto eh, los tutoriales que tengo y videoblogs que voy a ir subiendo pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.